¿Reapareció Marianela Mirra, con un mensaje burlón y lapidario para Jorge Rial? Al parecer, muchos disfrutan el mal momento que está atravesando Jorge Rial a raíz de la pelea con su hija Morena, con quien el vínculo pareciera estar completamente destrozado. Curiosamente. Marianela Mirra publicó unos mensajes que sugieren ser una indirecta. Jorge Rial y su hija Morena protagonizan una de las peleas menos esperadas y más escandalosas de los últimos tiempos en el mundo del espectáculo. Y aunque el conductor de intruso reconoció que se muere de la vergüenza, las actitudes de su hija hacen pensar que todavía le quedan varias batallas a la guerra que recién comienza. Ahora, curiosamente, apareció Marianela Mirra con algunas publicaciones que parecieran estar dedicadas al conductor que, según se sospecha, se encargó de que a la tucumana ganadora de Gran Hermano se le cerraran todas las puertas en el mundo del espectáculo de la capital. Por eso, al parecer, la modelo estaría disfrutando esta situación inesperada. ¿A Feyre? No tuve ni tendré con gente poca cosa como persona así que no inventen, siempre se subestima a la mujer, pensando en que solo nos importa un buen porvenir, mezclándonos con cualquier tipo de personaje. Almohadilla y odigono. Disfrutar, reír, enamorarse de las cosas simples, buenas compañías. La vida es más simple de lo que quieren hacerla. Buenas noches y disfruten, escribió en una de las publicaciones.